Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj japonés en este caso de la marca Citizen puntualmente un Citizen multi alarm de finales de la década de 1970 para ser más preciso, este reloj es de producción de 1979 en aquel entonces los relojes de cuarzo y de cristal líquido eran la punta del momento y simbolizaban lo máximo en tecnología de la época. Este reloj tiene caja y malla de acero inoxidable, eslabones de acero plegado, ¿sí? con la particularidad de que tiene distintos, su caja tiene distintos ángulos que hacen que la luz refleje en todas direcciones, donde sea que se lo mire ¿sí? Tiene cuatro botones Uno aquí Y tres de este lado Este es el botón SELECT El botón de MODO Luz Y funciones del cronómetro La particularidad también de la época de Sobre todo de la marca CITIZEN De pintar de colores los botones de las funciones como les dije, malla de acero inoxidable, Evilla con el logo distintivo de Citizen Quartz, con las inscripciones propias de acero inoxidable y de la marca Citizen Watch Company. Totalmente japonés. Se puede ver incluso debajo del cristal de vidrio que tiene inscripción de, de Japón. De y el número del modelo. y se puede hacer mejor foco. Caja de acero inoxidable, roscada. Donde se pueden leer las inscripciones de Citizen Watch Company. Y se puede ver que este reloj es de fabricación de junio de 1979. Y figúrese lo bajo del modelo de producción. Aquí es el número 951 ahí se ve mejor. 951 japonés, totalmente, incluso si, no sé si el ángulo lo permite pero hasta la malla se puede ver que está numerada y tiene sus propias inscripciones este reloj tiene dos alarmas señal horaria Cronómetro y cuenta, cuenta regresiva. Con el botón de aquí arriba entramos a la selección de modo, donde se puede ver la primera alarma, la segunda alarma, la señal al área, signan o no, Esta es la función de cuenta regresiva y la función de cronómetro donde se puede ver esta figura humana corriendo. La particularidad es que para el cronómetro y la cuenta regresiva comparten el contador. De modo que lo que seteemos para una de las funciones también se verá reflejada en la otra. Para eso seleccionamos Select y vamos rotando a través de horas, minutos y segundos. Y seleccionamos el tiempo deseado. Volvemos a apretar Select hasta que se vuelva, se queden todos los dígitos fijos y el relojito titlán. Damos botón de start y empieza la cuenta regresiva. Ahora, si lo detenemos y pasamos a la función de cronómetro, fíjese que comparten el contador y ahora en vez de restar va a sumar. ¿Sí? Tiene, este reloj tiene función de luz, pero puntualmente, en este caso, no funciona, no prende. Así que será un proyecto para trabajar y arreglarlo. Como pueden ver, está en estado impecable para ser tan antiguo. También tiene la función de calendario. Con este botón inferior se puede ver que hoy es sábado primero de diciembre. los dos tonos del cristal líquido en ocre y en verde simbolizando lo mejor en alta tecnología del momento finales de los 70 un estilo futurista también para la época acorde a sus tiempos y una curiosidad figúrese que los segmentos de los números no no es que no es que estén cortados, sino que es el diseño peculiar de los números de este modelo. Se nota mucho, por ejemplo, en el 4. Vamos a ver si podemos poner seleccionar el 4 y el 2. No es que tenga una falla, sino es el estilo propio del modelo. Por si se llegan a cruzar con alguno de estos y ven algunas fotos y quieren comprar uno y piensan que está defectuoso, quédense tranquilos que es el estilo propio de los números del modelo. Bueno comunidad de YouTube, espero les haya gustado este video, no dejen de darle like y suscribirse al canal para próximos videos que estaremos subiendo. Hasta la próxima.